Hola amigos de Bogotá, la carta.com, quiero invitarlos a que no se pierdan esta maratón de comediantes todos los martes y miércoles del mes de mayo, vamos a estar en el Teatro Nacional La Castellana, eh, Alejandra Escárate, Alejandro Reaño, Daniel Samper y yo, mis funciones van a ser el 14 y 15 de mayo, entonces los espero, las boletas las consiguen en las taquillas del Teatro Nacional o en tu boleta, eh, inviten a alguien que quieran mucho, que reírse es un buen detalle y, y la vida está llena de cosas bonitas que les pasan a los demás. Toda la información la encuentran en Carta.com. entonces métanse ahí para enterarse de todas las incidencias y lo que va a pasar en el Teatro Nacional. Allá nos vemos martes y miércoles.